Quiero correr entre las calles de las ciudades que me vieron morir, quiero vestirme de suicida y doblegarme a la matriz, quiero ser llanto, quiero ser brisa, quiero ser calma, quiero ser tempestad, quiero ser gato trepando la cornisa, en vendaba de ser. Quiero ser fuego, que en el cantar crepita Quiero ser lluvia, océano y mar Quiero respeto, no quiero tus piropos Sacar la rabia, pasear No quiero ser manjar para banqueros Ni tus migajas, que quitan dignidad Yo quiero ser el puño del obrero Desobediencia y revolución social Quiero ser libre como el viento, y el que me deja respirar en medio de un sistema violento donde quien nunca importa. Yo quiero ser libre como el viento, y el que me deja respirar en medio de un sistema violento donde que nunca importa. Quiero el cariño como algo cotidiano y una manada con la que jugar a aullar la noche gritándole a la luna que hoy esta vida es nuestra quiero el cariño como algo cotidiano y una manada con la que jugar aullar la noche gritándole a la luna que hoy esta vida es nuestra yo quiero ser libre como el viento el que me deja Respirar en medio de un sistema violento, donde hay quien nunca importa, y yo quiero ser libre como el viento. ¿Yo que me deja respirar en medio de un sistema violento, donde hay quien nunca importa? Y no se sé de verdad cuál es el rumbo que debo tomar. Y no sé de verdad ¿Cuál es el punto que quiero tomar? Y otra vez Yo quiero ser más violento, con vequien no me cae